Bienvenidos, este es amigos de Al día. Hoy nos encontramos desde la etapa 2 del Parque de La Familia, acá en el Cantón Quevedo, lugar donde les vamos a hacer un recorrido para que ustedes conozcan qué se está construyendo en este sitio. Vamos a conversar con el ingeniero Galo Gaibor Proaños. Él es superintendente de obra desde este lugar. Bienvenido, ingeniero. Para los seguidores de en vivo, háganos un pequeño tour desde este lugar para que ellos conozcan qué es lo que se viene en esta nueva etapa. Muchas gracias, Mónica. Eh, para mí es muy satisfactorio comunicar a la ciudadanía los avances de este trabajo. Mire, este, este, este es una zona que, eh, que va, a ser, va a quedar espectacular. ¿Por qué? Aquí había un el estero viejo, hace años, que ha sido entubado hace muchos años atrás y quedó un remanente de, de ese espejo de agua. Ese remanente tiene comunicación con el acuífero, por lo que se han mantenido varias especies. Se ha mantenido... Este, eh, poner la, la, la tortuga, la tortuga mordelona, la guaija, el ratón eh, Y hay otras dos variedades de peces que no los he identificado ¿Por qué están ahí? No solamente porque hacen unas ondas Sino porque le hemos dado ocasionalmente de, de comer Sin embargo, toda esta zona de aquí Que es un circuito, va a permitir recrearse como caminerías Caminerías que van a tener las siguientes particularidades va, Hay muchos árboles frutales, mucha vegetación de la zona césped Y aquí va a haber una réplica del puente Velasco Ibarra, un puente tradicional, histórico, con una estructura que era muy, uh, muy típica de esa zona, ¿no, verdad? Entonces, aquí la estamos recreando y estamos iniciando el montaje de la base principal, es una luz de 12 metros. La, las partes laterales las tenemos en, en sitio, aquí en una plancha que estamos trabajando, y estimamos que la próxima semana ya estaría armado el puente en su totalidad. Por este puente pueden circular peatonalmente, pueden circular carros menores como carros de, de juegos, de trenes, trenes pequeños. Y todo este conjunto de aquí se lo ha hecho para rescatar la laguna, para rescatar eh, la maravilla que hay internamente que vive ahí. Porque además de, de los peces que hablo, también hay este, la presencia de, de iguanas, hay una gran cantidad de iguanas de diversos tamaños y ellos la forma en que están las piedras colocadas han permitido que ellas eh, traten de, o, o, o tengan un sitio donde desovar. Si usted observa allá en la cámara, allá hay una iguana, allá hay una iguana, ¿sí? Esas iguanas viven en esta zona, hacen huecos, desoban, y también este, toman agua de ahí, incluso se bañan ahí, sería la palabra. Y otra cosa rescatable es que los pocos árboles que ya están sembrados, porque esto es una escombrera, la hemos rescatado, lo dragamos dos veces. Esta escombrera no permitía el crecimiento de, los, de, de, de las especies. Ahorita, en este momento, hay una, hay una gran cantidad de aves que, se han, que se, han, se han presentado. Es por decenas, cientos de aves que ya, como se está recuperando el sitio, en este momento están llegando. Es una maravilla. En la parte superior hay una laguna artificial, esa laguna artificial, en cambio, va a haber peces a colores y va a ser una locación extraordinaria. Y de este lado izquierdo hay juegos para niños, pero una gran cantidad de juegos de gran tamaño. Una resbaladera de 6 metros, casi 7 metros. Va a haber escaladeras, ¿sí? Y aquí le vamos a tener una visión de cómo va a quedar. Aquí está la ingeniera Cecilia Tacuri, que es la contratista, para que usted continúe. Buenos días, ingeniera. Bueno, esa es la, la toma ¿no? que tenemos, eh, cómo va a quedar versus lo que se está construyendo acá, ¿cierto? Esa es la idea más o menos para que la ciudadanía eh, tenga una nueva perspectiva de cómo van a ser los juegos. Explíquenos qué es lo que se va a hacer ahí. Aquí van a ser unas resbaladeras muy grandes, ¿no? Diferente de las que se tiene conocidas en el mercado. Se ha aprovechado el desnivel que hay y vamos a hacer cinco resbaladeras en tol justamente para de un metro veinte de ancho que pueden bajar resbalando en en pareja en de dos de tres niños y aquí a la final van a reposar en un arenal van a tener para subir nuevamente y resbalar eh, la opción de subir alándose con cabos o si no con esos pupos que hay que vamos a colocar ahí esto es diferente no para que los niños tengan una opción muy bonita de recrearse. Bueno, me, me conversaban acerca del tema de la laguna artificial también. Se van a traer peces, explicaba, ¿no? Cuéntanos un poco allí. Los, eh, los peces que van a venir son de colores, eh, como hay, en, por ejemplo, en el aeropuerto en Guayaquil, ¿no? Vamos a tratar de poner los dispensadores para que la población, los visitantes, los alimenten. Eh, eso se va a hacer en esta parte de acá, que es una laguna artificial, no. va a parecer muy natural porque el agua va a estar retornando, pero nos va a dar un, un, una locación muy bonita porque a todo el mundo nos atrae, a chicos y a grandes, ver el movimiento y la coloración y lo que es la vida de los peces. También se ve la, la, la, los árboles que se han traído. ¿Cuáles son estos? Eh, aquí en esta parte del bajo se ha dado prioridad para lo que son los árboles frutales. Hay árboles frutales de toda especie y sin embargo también están árboles que son del de entorno donde hay agua, como es la caña, como es el papiro, la toquilla... El Bijao, todo eso, ¿no? Eso es de entorno de agua. Vamos a seguir recorriendo un poco. También hacerle la consulta aquí al ingeniero. ¿Cuántos metros son los que se están llevando a cabo acá? Bueno, en, eh, en la primera etapa se intervino hectáreas, 1.9 hectáreas, 19.000 metros cuadrados. En esta segunda etapa se están interviniendo 32.000 metros cuadrados. Lo que da un total de un parque espectacular, de 5.3. Que si lo analizamos de manera regional... El parque es el parque más grande de la región, de la región litoral. No hay en la provincia un parque de este tamaño. Es más, no hay las características de este parque, porque si usted nota en la primera etapa, hay eventos, hay eventos cultural, hay eventos para recreativos como la pista de skate, hay para bailoterapia, hay canchas. Y aquí hemos combinado locaciones, fundamentalmente la prioridad ha sido los niños. Este es un área para niños, juegos de niños. En esta parte superior este, eh, hay una locación que a veces no se la percibe inmediatamente. Aquí hay una piedra que es un asiento, como hay en, en Ingapir, que es el asiento del Inca. Este es una piedra con dos astas que van a, a estar la bandera de, de Quevedo del país, del Ecuador. Y esta área de aquí hay área para juegos para, para niños especiales, para capacidades especiales. Aquí hay juegos también, o sea que va a haber una, una suma de juegos Y en esta esquina mucho más Hay los cubos que le indicaba ¿no? anteriormente Entonces aquí esto va a ser un área de gran afluencia para los niños La prioridad de esta etapa son los niños Porque en la primera solo había un jueguito Ahora por temas presupuestarios Ahora en cambio se cambió la motivación Y esto va a ser un área espectacular de juegos ¿sí? Aquí hay algo interesante también No nos hemos olvidado de hacer la conexión con este complejo de acá, de la cuadra. Esta calle de aquí, en este redondel, excepto porque están las plantas y luego las sacaremos, va a ser la conexión. Usted puede hacer actividades recreativas aquí. Hay también un tramo de ciclovía. Lo que no se va a permitir son motos ni vehículos motorizados de, de, de cuatro ruedas. Pero aquí va a haber una gran cantidad de espacio para hacer este ciclismo eh, para ser delimitado obviamente no y también para hacer caminatas ¿no? esta es la parte de aquí si a mí me pregunta cuál es la parte que más me gusta está de acá la que ya, la que la que ya que, hemos recorrido verdad hemos recorrido pero todo es bonito aquí obviamente ¿no? ahora qué vamos a hacer vamos para acá ahí esta parte de aquí estos cuatro cubículos son parqueaderos esta zona ha tenido un gran desarrollo gran crecimiento y se necesita aquí un parquedero para 100 vehículos Y para unas 30, motos, 30, 50 motocicletas Todos son con árboles Los árboles que vienen son de más de 2 metros Y todo, como notará, me gustaría que haga una toma aquí Todas las instalaciones son empotradas son, Están soterradas, perdón Aquí no va a haber un solo cable en el aire Igual que la primera etapa Todo es soterrado Instalaciones eléctricas, sanitarias, etcétera, etcétera Y hacia acá hay otros, otras opciones o alternativas después de este parqueadero. Alternativas que se reflejan también para los niños y jóvenes. No solamente para los niños. Aquí tenemos las barras. Ese cubo gigante de ahí que tiene 4x4. Es un cubo para que desarrollen habilidades los niños y se metan por todos los espacios. Acá tenemos monumentos de piedra. Hay uno y dos monumentos de piedra. Usted puede escalar al a la parte superior y usted tiene una vista espectacular. Y aquí hemos hecho también para los enamorados unos túneles vamos a hacer aquí. ¿Sí? Hay un túnel y otro túnel, va a tener aquí una, un aproche de, de tierra con césped para que la gente se suba y observe el panorama. Eh, en la parte de aquí están los juegos, aquí, hay un, aquí vamos a hacer un pozo, un, un, un, un adorno... Un pozo, un pozo de los deseos y el pozo de los deseos también va, ahí va la ingeniera bueno, eso es parte de la obra que se va a ejecutar que se está ejecutando acá en la etapa 2 del parque de la familia eh, acá en el cantón Quevedo aquí podemos ver eh, el, el, cómo tienen la, la, las maquetas, no en fotografías de lo que va a ser esta nueva este nuevo espacio para la ciudadanía ya hemos mostrado lo que es el aprovechamiento de uno de los esteros que hay en esta zona. Allí se va a construir, la se está construyendo la réplica del puente José María Velasco Ibarra, que está un ícono del Cantón Quevedo, que está ubicado entre eh, la ciudad de Quevedo y la parroquia urbana San Camilo. Esa es la información, amigos, que les podemos llevar una consulta, este ingeniera. También se había Hablado hace pocos días en torno a unos terrenos que han sido dados en comodato para empresas privadas. Tal vez ustedes tengan algo de conocimiento en torno a eso. Esas eh, es directamente con el municipio. Nosotros somos los contratistas de aquí de la construcción del Parque de la Familia. Todo lo que son comodatos y todo eso lo maneja directamente el municipio. Okay. Y eh, cuéntenos un poco, ingeniero, ¿ya para cuándo estaría lista esta obra, según lo previsto? Nosotros este, aspiramos que en la, en la cantonización de Quevedo esta obra se inaugure, ¿no? Ya, obviamente nuestro interés es de que se lo haga antes. Solo, solo como comentario, aquí tenemos este, todos de Quevedo, aproximadamente hay 60 obreros trabajando, hay tres máquinas, este, dos, dos retroexcavadoras y una excavadora, y hay personal incluso que está trabajando en otras plantas, haciendo otras cosas que luego se las monta aquí. Entonces es una actividad febril estos días, tenemos casi tres meses para llegar al 7 de octubre. Esperemos hacerlo antes, esperemos hacerlo antes. Por eso es que estamos ya ingresando tuberías, eh, soterrando tuberías. Y una vez que te soterrada tubería y paralelamente avanzando en las áreas verdes, pues ya los pisos nos, los podemos manejar adecuadamente, ¿no? Aquí hay algo, algo simpático, ¿no? Que me gustaría comentarle. Este, aquí es el área de juegos, aquí están estos monumentos y me gustaría que hago, avancemos para allá porque ahí hay otra área deportiva donde hay dos canchas, una cancha de cemento de usos múltiples ¿sí? y también hay una cancha de césped natural pero para niños ¿sí? y los arcos, todo van a ser para niños porque ya le digo, la intención de esta etapa es la de, es la de privilegiar, si vale la expresión, a los niños. Este es el túnel del amor que le decía. Esto va con unos aproches para acá y para allá. Y encima va césped, césped natural. Súper romántico va a ser, o sea, no es que es un lugar para, para el amor así. Sí. Tiene un, un lugar muy especial que va a ser el área canina. Ah, sí. Va a haber un lugar solo para los canes, ¿no? Este si alguien viene, no solamente las personas, los niños a disfrutar, van a tener espacio los perritos para para venir y disfrutar, ellos van a tener sus juegos, van a, a tener un lugar donde adiestrarse porque van a ver ciertas dificultades que se les pone para que ellos vayan, van a tener inclusive una pequeña piscina para que ellos puedan disfrutar. Y a nivel del país sería como el tercer parque canino recién, en la provincia no hay. O sea, los que amamos, los perritos, digo yo porque también tengo una chiquita, tenemos una chiquita, este... ...nos parece el sitio ideal... ...va a haber este, obviamente restricciones del ingreso... O ciertas normativas... ...porque no pueden ingresar todos los perritos... ...hay perritos que son muy agresivos... ...etcétera, etcétera... ...entonces toda esta área de aquí... ...que usted ve aquí al frente... ...que son aproximadamente 1500 metros cuadrados... ...es el primer parque canino de la provincia... ...de Quevedí, de la provincia... O sea, la, la ejecución de eso durará un mes... ...pero ya la plataforma está lista... ...y de ahí nos ponemos a trabajar... ...no es muy complicado esa área... Ahora, esto es el parque de y si avanzamos para allá, esto es lo que llamamos área cultural lo de allá. Y le voy a explicar el por qué es área cultural. Todo ese cerramiento que está ahí, que tiene 125 metros lineales, va a haber dos, dos artistas quevedeños, ¿sí? dos muralistas quevedeños que van a plasmar. En el caso de acá, del centro hacia la derecha, eh, se va a plasmar la historia de Quevedo. Desde hace muchos años las lavanderas del río, los salones de, de, de fiesta cuando vea el 7 de octubre. Bueno, un, una serie de detalles que van a ser plasmados. Y de la izquierda para acá hemos dado amplitud para que otro artista de Quevedo haga este mural que va a ser otro tipo de mural que refleje más bien la historia del parque. ¿Ya? Entonces, esta área cultural va complementada con una batería muy, muy grande para para cubrir toda esta zona, pero adicionalmente usted va a notar acá lo que estamos haciendo, va a haber un Ágora al aire libre, donde va a haber todo tipo de espectáculos, ¿sí? e incluso para los emprendimientos, si nos vamos por acá. Estamos haciendo un recorrido para los amigos que se conectan a nuestra transmisión en vivo Estamos haciendo un recorrido desde la etapa número 2 eh, Acá en el Cantón Quevedo, en el parque La Familia Lugar pues donde ustedes ven va a haber espacio eh, para los niños Espacio para que compartan las familias Juegos especiales y también va a haber un espacio para los canes Además va a ser un espacio también para la zona El espacio cultural que existe acá en el Cantón Quevedo Área canina ya tenemos tres hay dos tres tres este círculos por donde van los perritos aquí la adaptación la parte la parte de obra civil es sencilla no lo importante es el espacio la ambientación que se le da ahora sí ahí con un cerramiento perimetral de un metro cincuenta para para la seguridad de los perritos ahora sí la parte de acá para que le expliquen Ok, esta es la, la etapa 2 como les decía, aquí podemos apreciar en las tomas la cancha natural de césped que es específicamente creada para los niños, esta área ha sido específicamente creada para ellos para que tengan un espacio donde jugar. Esta etapa 2 como ha mencionado el superintendente de la obra está dedicada especialmente para los niños y también para los canes quienes van a tener piscina, juegos para que las familias que traigan a sus perritos puedan ocupar este espacio, ¿no? De manera también responsable, hacerlo de manera responsable y aprovechar este espacio. Ya en este momento nos estamos acercando a lo que es eh, la Ágora, donde va a haber espacio también para el arte y la cultura. Ya con esto, pues llegaríamos a nuestro final de la transmisión para que ustedes tengan la información en torno a lo que se va a ejecutar. Ok, ingeniero, cuéntenos aquí sobre la Ágora. Mire, el Ágora tiene, eh, tiene una capacidad para sentados de mil personas. ¿sí? Más el círculo que usted ve ahí, fácilmente entran 200 personas. O sea, es una capacidad de 1.200 y adicionalmente el, en el círculo, como usted notará las alturas, esto va a subirse un poco de nivel, va a permitir que Parados también esté atrás. O sea, una capacidad de que va a superar los 1.200, 1.500, de acuerdo a la expectativa. En esa parte de allá va a ir el Camerino, y aquí va el escenario, es un escenario con, con estructura de tipo espacial y con policarbonato. Entonces la visibilidad es óptima. Si usted se pone en cualquier sitio, en cualquier sitio la visibilidad es óptima. Este va a ser un gran sitio para desarrollar la cultura, no solamente para presentaciones artísticas, de cantantes, sino para hacer teatro, hacer diversas actividades, aquí pueden hacer ferias, los emprendimientos. Eh, los emprendedores que allá no tenían un espacio definido, aquí lo pueden hacer. Y es muy cómodo. Usted va a notar lo siguiente. Hay unos espacios que no están fundidos. Esos espacios tienen drenajes como todas las jardineras. Drenajes con el Dren Francescón. Y además en la mitad va riego por goteo. El y, el, y va un va el césped, unas planchas de césped. O sea, se va a ver una combinación de cemento con, con césped. Y en todas las gradas van a haber este, puntos de iluminación para que la gente se oriente. Todo esto va complementado con una iluminación espectacular, tal como en la primera etapa. Entonces esto va a ser un área increíble. En la parte de, junto a ese árbol, hemos rescatado la mayoría de árboles que había. Algunos, uno creo que se tuvo que sacar porque no hubo más remedio, un manguito, pero del resto hemos resembrado como 150 árboles. Imagínese usted, uno por 150. Y todos los que ve grandes son los que habían aquí y hemos respetado esa, esa... la existencia de ellos. En esa parte de ella, que es la avenida Walter Andrade, lo que hay son áreas verdes, arborización, y hay unos redondeles donde va a haber unas, unas figuras en forma de, de, de, de, de, de flores para, que sirven para decoraciones y para asientos. Una pregunta que hacen nuestros internautas aquí que están en vivo, si se va a cerrar esta etapa para temas de seguridad. No, porque eh, le digo... este. Hay una particularidad de la primera etapa y, y, y entiendo que se va, va a prosperar en la segunda etapa, que es, la, que es la, presencia, la presencia permanente de la Policía Nacional. Aquí el municipio ha tenido mucha precaución porque hay una planta de, de agentes municipales que están al tanto del orden en el parque internamente y la policía todos los días da servicio de seguridad. La idea, este, Mónica, no es tener un parque cerrado. Las condiciones van cambiando, la dinámica la sociedad cambia. Y ahora los espacios tienen que ser abiertos. Venimos de una época del COVID para encerrarnos otra vez en un parque. No. Y la gran cantidad de, aflu de afluencia que hay aquí, como usted notará los fines de semana y los días normales, hace que todos nos sintamos seguros. Además, ya dudan en cometer un ilícito o algo parecido. ¿no? Entonces esto es abierto. Es abierto totalmente porque el concepto principal del ser humano es la libertad. No le vamos a poner rejas a una belleza como esta. ¿no? Exacto. Gracias, ingeniero. Ingeniera, ya la última invitación también a la ciudadanía a cuidar este ambiente que se está ejecutando con mucho amor. Sí, en esta segunda y en la primera etapa el municipio ha invertido ¿no? una cantidad de dinero que es nuestra, de los ciudadanos. Igualmente, los contratistas nos hemos esmerado en que las cosas se hagan bien y en ver cada detalle del parque, ¿no? Aquí está mucho nuestro esfuerzo, nuestro cariño. Asimismo, todos los que vienen a visitarlo deben cuidarlo, no estar arrancando las, las plantitas, no estar ensuciando, porque se ponen cestos de basura, colocar la basura, etcétera, ¿no? No está rayando las bancas, etcétera. Uno tiene que cuidarlo como si fuera suyo, que es suyo, como si fuera su casa. Okay. Gracias a los ingenieros encargados de esta obra acá en el Parque La Familia. Gracias a todos quienes permanecieron conectados con nuestra señal. Estamos informando desde la etapa 2 del Parque La Familia acá en el Cantón Quevedo. No se olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales y también revisar nuestra página www.aldía.com.es. Thank you.